Una vez y me levanté, topecé otra vez y no me quedé sentado ahí. Decidí luchar, decidí ganar y es por eso que el mapa contenta, ante una vez poderse coro. ¡Gracias Para que aprendamos de terminar cosas y sin murmurar Te encuentras en un ring enfrentando al diablo y no puedes perder Dale un derechazo, un gancho fuerte y termina. yo sí. sí. sí.